Señor presidente, señorías, bueno, no soy del archipiélago canario, pero mi grupo también va a apoyar esta moción. esta moción, en esta moción eh, se habla de aeropuertos, se habla de carreteras, se habla de ferrocarriles, se habla incluso de puertos, y aquí todos y todas sabemos que aquí la cuestión es hablar de presupuesto, es hablar de, de euros. Y, en este sentido, y a tenor de las enmiendas presentadas y viendo la posición de los diferentes partidos, parece ser que no estamos de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico. Yo, al Partido Popular, si le haría una serie de preguntas, ¿no?, que serían, eh, señorías, ¿hay que ampliar o no la pista del aeropuerto Lanzarote?, ¿en la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur hay que unir las dos terminales y adaptar los procesos de embarque en la terminal 2 ¿Hay que solucionar el problema de goteras de la terminal del aeropuerto Tenerife Norte? ¿Es verdad que el Convenio 2006 y el Adenado 2009, además de establecer el régimen de colaboración, fijaba la cantidad de 207 millones anuales de 2012 a 2017 a consignar en los presupuestos generales del de cada año? Yo lo quiero tener claro. Por otra parte, señorías, la, comun la Comunidad Autónoma de Canarias Goza de un régimen económico fiscal especial propio de su acervo histórico y, sobre todo, a consecuencia de su condición insular y atlántica. El régimen económico fiscal (REF) ha estado tradicionalmente diferenciado del vigente en el resto del territorio nacional desde que los reyes católicos establecieron las primeras excepciones fiscales y hasta que en 1852 se aprobó la Ley de Puertos Franco de Brogo Murillo, incorporando franquicias fiscales a la importación de productos, reconocido y garantizado tanto en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 349, como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región. O, eh, ultraperiférica de la Unión Europea. La Ley 19-1994 del 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias contiene un conjunto de medidas económicas destinado a compensar de forma directa la lejanía y la insularidad. El convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras de 2006 y, muy especialmente, su adenda de 2009, integran el REF y prevén una inversión anual en carreteras de 207 millones que se ha venido sistemáticamente incumpliendo y de que ahí, que por parte de los canarios, se hable de una deuda multimillonaria al respecto de la Administración General del Estado. Además, las inversiones correspondientes a ese convenio son extrapresupuestarias, pues se han de importar al REF y no depender de los presupuestos generales del Estado, cosa que apenas se ha cumplido, se ha cumplido perdón, máxime desde la aprobación socialista del modelo de financiación autonómico que ha continuado con el PP, aunque en virtud del acuerdo de investidura de presupuesto presupuestario, Coalición Canaria y Partido Popular hayan comprometido a desligar el REF y la financiación autonómica. Esto solo está garantizado durante el presente curso a través de una disposición adicional incluida en la futura ley de presupuestos y eso si se aprueba, que esperemos que no se aprueben. En todo caso, pese a que se incrementan en un 80% las inversiones en materia de carreteras en las Islas Canarias, pues ni siquiera en ese caso se alcanzan los 207 millones de euros anuales comprometidos en el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras de 2006 y, muy especialmente, su adenda de 2009 apenas se llega a los 180 millones. De tal modo que, durante este año, la duda entre Administraciones seguirá aumentando y, ciertamente, se pueda llegar a comprender que en el estrenado de contracción presupuestaria, recortes que aprendió primero el gobierno de Zapatero y posteriormente el PP, retomó, con entusiasmo además, las inversiones en fomento si hubieran congeladas o recortadas. Pero lo que no es serio es que si resulta de imposible cumplimiento lo convenido, sobre todo en prejuicio de la comunidad autónoma de Canarias, que ve drásticamente disminuida la inversión en infraestructuras y empantanada la ejecución de alguna de ellas que considera esenciales, no denuncien o resuelvan el convenio y juguemos a que el convenio siga en vigor, alimentando así las justificadas reivindicaciones al respecto de la región afectada canarias en este caso. A ese respecto, Recordamos que ya la moción del Pleno del Tribunal de Cuentas 878 de 30 de noviembre de 2010 a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración con las administraciones públicas destacó la importancia y necesidad, leo textualmente, de que se incluyan en el clausulado de los convenios las causas que puedan dar lugar a su modificación y resolución, así como las consecuencias del incumplimiento de sus compromisos por alguno de los sujetos que lo suscriben. Nosotros votaremos favorablemente a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por entender que busca compromisos concretos y se aleja de las declaraciones de intenciones que no llevan a ninguna parte. Muchas gracias. gracias